Al precio que está la electricidad, el producto que hoy te traigo te interesa. Se trata de una mini caldera de calefacción diésel a 12 voltios. Puedes hacerla funcionar con bando a distancia y con aplicación móvil. Start El consumo de gasoil es muy bajo y el rendimiento muy alto, hasta 5 kW, eso equivalen a unas 4000 calorías hora. Además, es portátil y con ella puedes calentar una habitación de tu casa de hasta 30 metros, la cabina de un camión o una autocaravana. Si te gusta mi contenido, sígueme.